No nos podemos esquecer de la frontera sur, las vallas de Ceuta y Melilla, y las ilegalidades que está cometiendo el gobierno o las expulsión en quente, que no son otra cosa que expulsión ilegales. Con todo esto, estáse consiguiendo expulsión indiscriminada de personas, evitando así conceder asilo a que llegan huyendo de una muerte Segura con los seis países, muchos de ellos en conflictos bélicos. Tenemos otra frontera fuertemente armada, la deportación de población inmigrante. El gobierno de Estado español e empresas nacionales están se lucrando con respectivos voz de deportación. Empresas de grupo Globalia, donde pertenecen Air Europa, Viajes Alcón, Viajes Ecuador, Travel Plan o Pepe Fond son parte de todo este entramado. El gobierno aprobó con esas empresas algo más de 12 millones de euros para este año 2015 y para 2016 en voz de deportación. A represión aquí sometida a población inmigrante ten otras fronteras que se vuelven se invisibles. A vulneración de sus derechos sociales, a presión de toda burocracia que tenían que salvar para conseguir una tarjeta de residencia o que le presten atención sanitaria, es, desde luego, bastante indignante y violenta. A impotencia, vuelve su sentimiento más grande y e a su misión a aceptar, a condición de esclavitud, los precarios empleos que atopan. Hay que sella una población cargada de miedo: miedo a ser vista, miedo a ser oída, miedo a caminar libremente. Derribimos a fronteras que nos separan. los seres humanos somos todos. No importa raza, cor, religión. Ninguna persona ilegal, no más represión a población inmigrante.